Hoy voy a explicarles una nueva función, en este caso, la función aleatorio.entre. Es una función muy similar a aleatorio, también es una función volátil, igual que aleatorio, pero en este caso, en vez de devolver un valor decimal entre 0 y 1, como hacía la función aleatorio, nos devolverá un valor entero entre los dos valores que le pasemos como parámetros. Vamos a comprobarlo. Vamos a ampliar un poco esta, esta celda, fórmulas, insertar función... Y buscamos aleatorio entre. Devuelvo un número aleatorio entre los números que se especifique. Damos doble clic. Tenemos un número inferior que podemos definir, que nos dé la gana, por ejemplo, 10, y un número superior que puede ser, por ejemplo, 200. Ya nos indica que es una función volátil. Esto significa que cada vez que cambie una celda en la hoja de cálculo, también se recalculará esta función cambiando este valor y, por lo tanto, todas las funciones que dependan de esta se recalcularán. Si le damos a aceptar, recibimos un número aleatorio, en este caso entre 10 y 200. Esta función es muy útil para obtener datos eh, de ejemplo. Por ejemplo, podemos usar para crear datos de precios. ¿Cómo podríamos crear datos de precios si nos devuelve un número entero? Pues muy sencillo. Cogemos un número siempre mayor que el que queramos multiplicado por 100 y al final lo dividimos entre 100 para tener los céntimos. Por ejemplo... Imaginemos que queremos tener precios que van entre 10 euros y 200, ¿de acuerdo? Entonces debemos de meter la cantidad en céntimos. Queremos 10 euros, lo que significa que queremos 1.000 céntimos como valor mínimo y 200 euros, lo que quiere decir que queremos 20.000 céntimos como valor máximo. Aceptamos. Y tenemos un valor de 4.242, pero estos serían en céntimos. Si queremos que esto tenga dos decimales, es algo tan sencillo como dividir siempre el valor entre 100. De esa forma siempre tendremos un valor con dos decimales. Y hasta aquí la función aleatorio entre. Es una función muy útil, muy cómoda para que nos permite pues, trabajar y generar tanto números enteros como con un pequeño truquillo, dividirlo entre 100 números decimales. Si necesitáramos números con tres decimales, pues sería tan sencillo como dividirlo entre 1000. Recomiendo que si se usa esta función para conseguir datos de ejemplo, el siguiente paso, una vez que tengamos unos cuantos números aleatorios, sea copiar y seguidamente pegar valores para evitar el efecto de la volatilidad de la función. Y hasta aquí el capítulo de hoy sobre la función aleatorio entre. Quedamos. Espera. Os espero el próximo día con un nuevo vídeo. Un saludo.